Muy buenas gente de youtube, aquí vengo a hacerles una advertencia ya que el video del día de hoy pues tiene muchas luces, tiene muchas cosas, o sea que si eres epiléptico o algo por el estilo te recomiendo que salgas de una vez del video porque esto te puede hacer un mal y no quiero no quiero ver un suscriptor así en condiciones mal, entonces entonces prefiero que te salgas del video si eres epiléptico o algo por el estilo y si no lo eres disfruta el video bebeto, entonces nos vemos muy buenas gente de YouTube, estamos aquí en un nuevo video y vengo a traerles un nuevo mod de Fren and Funky Y bueno gente el mod se llama In the Galaxy Y ya Entonces vamos a ver cómo es el mod y todo lo que traen Bueno gente En el video de YouTube les voy a traducir, en los subtítulos les voy a traducir todo lo que dice acá en inglés y todo eso Entonces no se vayan a preocupar, ¿vale? Entonces, pues, comencemos ¿Vale? Este es el mod gargante, para que sepan Uy gente, no estoy preparado, vamos a ver cómo es esta vaina Gente, es que, viéndolo, la animación se ve bonita Vale, este es el personaje que nos tenemos que enfrentar Vale, b Gente, voy a ir poco a poco para que ustedes sepan que está allá, El personaje que, es, que es lo que está diciendo Vale Vamos a ver a la canción la voz está angelical Bonita Uh... Uno... Se puso lento Vale Dios ¿Hola, Amigo, pero no Calmate Vale, gente, está difícil, pero se puede. Amigo, y eso que está en dificultad normal. Vale, primer nivel ya completado. Es que es soy difícil viendo desde la esa Cuando me cambian la gravedad de las flechas y todo eso, ya hace un, el nivel un poquito más dinámico, pero uff, más difícil. Vale, vale, vamos a ver. Oh, esa canción sale un poquito más movida. Vale, ese es sencillo. ¡Eh, amigo! Lord. ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! Digo no, eso? No. Calmate Ay no, ¿qué es esto? Tengo miedo Ay, no me cambié la dirección de las flechas. Me cambié, uy, no. Bueno, gente, sobreviví. Sobreviví. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Ay, no, gente, es muy difícil. O sea, ustedes vieron cómo la traí hard, ¿sí? No hay chance. Estuvo un poquito intenso igual. No no me esperaba algo así. Vale otro pipapo. Vale, vamos a ver Eh, pero Amigo, cálmate, ¿qué es esto? Ay, no Amigo, me salvé de por azote porque no hice lo que hice. Lord. Me haga eso, no me ponga las letras, así. Vale, creo que este puede ser posible, gente Dios... No, gente... Espera, espera Es tener gente respiro La carta, la información Porque esto está muy jodidamente sí, sí, sí, sí. difícil Entonces, vamos a ver Gente, es que ya el inicio ya es muy tryhard O sea, ya tranquila Yo sé que me tiene de rabia, pero... Calmate Vale, gente, si sí, ya lo vimos, entonces pues lo voy a adelantar un poquito más rápido Vale, ahora A ver, a ver. Dios, es que parte de... saca el juego. Ay, no el internet, la NASA. Eso no me lo esperaba ¡No! ¡Maldición! Mi cerebro hizo kaboom No amigo, ¿qué es esto? Tranquilizaste, por lo menos me voy a aprender las flechas y todo eso, pero no me la pongas así. Uy, no, gente, no, no, no. A ver, voy a tratar de pasarlo, gente. Puede ser mi meta el día de hoy. Pero bueno, vamos a ver. No, leo que el audio volumen. Eh, de este audio volumen. De este leo que volumen en mi Valió madres ah. Ay gente es que no sé Esa parte es muy rara Y además me cuesta más porque Hay tantas luces, tantas cosas Que fijaste Eso me hace Confundir aún más Y además del estrés le bajé el volumen al juego Te lo superé Ay, ay, ay, ay. Bueno, gente, voy a hacer la ulti, el último intento. Y ya, si no le gano en la próxima, pues ya terminaría el video. Porque ya desde que me está quedando demasiado largo. Vamos a ver, gente. Pues, antes de concentrarme, ustedes pueden ver que he llegado lejos. Pero oh, es, muy es muy difícil, muchas flechas en todo lado. Entonces, bueno, voy a intentar pasármelo. 3, 2, 1, 1. Ahí en el internet la NASA. No, gente no cuida Yo te conozco 3, 2, 1, go A casa no hay chance tanto tiempo para esto ay no tienes mi respeto Stark a casa DG's